de nuevo a otro video aquí en mi canal de YouTube como se pueden dar cuenta ya tengo un ojito maquillado pero quería explicarles más o menos lo que vamos a hacer el día de hoy. Es un maquillaje muy sencillo pero la idea de hoy es crear ese look wet, mojado de summer, de playa así que vamos a empezar, yo quiero hacer como un fishy look que es como un look duraznito, naranjitas lo único que voy a utilizar en este momento es esta paleta esta tableta es de Milani Ok, así que vamos a comenzar Y vamos a utilizar este color, este naranja que vemos aquí Se llama Piro Vamos a comenzar a aplicarlo en nuestro párpado Y de ahí para arriba y para afuera vamos a comenzar a difuminar continuar con nuestros ojitos y terminarlos vamos a continuar con nuestra carita con nuestra piel la vamos a preparar y les voy a mostrar el paso a paso de cómo crear una piel brillante saludable que sea bonita no grasosa sino que se ve un maquillaje muy glowy para verano este es el primer producto que vamos a utilizar es un iluminador de iconic london y algunos de ustedes ya me han preguntado para qué lo utilizaba debajo de mi base precisamente para crear ese efecto glowy en la piel así que vamos a aplicarlo en las zonas importantes donde normalmente pondríamos el iluminador con los deditos lo vamos a difuminar Bueno, vamos a continuar con la base y voy a utilizar esta base que es de Make Forever y me encanta esta base, se llama Reboot y me encanta porque siempre mantiene humectada la piel para aquellas personas que tengan la piel muy seca, como yo, les va a ayudar muchísimo y el maquillaje les va a durar por mucho más tiempo. Muchos me han preguntado cuál es la diferencia entre aplicar eh, la, la base con una pues beauty blender, una esponjita y una brocha, básicamente lo que pasa con la brocha es que deja mucho más producto en la cara entonces cuando ustedes deseen una cobertura total eh, les recomiendo que lo hagan con una brochita para no quitar tanto, tanto, tanto producto por así decirlo pero tienen que tener muy en cuenta que a veces las brochas les van a dejar como eh, si no lo saben difuminar muy bien les va a dejar como los pelitos marcados así que practiquenlo primero porque les va a pasar eso Personalmente a mí me gusta muchísimo más aplicarlo con esponja porque queda eh, mucho mejor distribuido y no se van a ver esos parchecitos. Bueno, amores, ya terminamos con nuestra base. Ahora vamos a continuar con el corrector. El corrector que a mí me encanta utilizar. Últimamente mi piel ha estado un poco rara y cada vez que utilizo un corrector me quedan las marcas en la piel. Y el que voy a utilizar el día de hoy es waterproof, o sea, a prueba de agua. Y me encanta porque aparte de que cubre muy bien esta zona de acá, se ve espectacular. Y lo vamos a utilizar en el tono 1.50 en crema ese es el color Scream cremita primero siempre me gusta hacerme un ojito y luego el otro eh, porque este eh, es cobertura total y como les decía no se quita fácilmente en el aspecto de que si se llega a secar como ya estar bastante tiempo en nuestra piel pues va a ser un poquito más complicado difuminarlo así que primero voy a hacer este ojito Ahora voy a seguir con este ojito y si se pueden dar cuenta cuando llegamos como a este pedazo pueden poner la recta, me refiero a la sombra si ustedes quieren. Así que voy a seguir con el contorno, voy a utilizar uno de mis favoritos, es de Iconic London y este es un stick de pigmentación y el número es Icon 3.1. Vamos a difuminar primero un poquito por toda la cara. Y ahora con una bien redondita así vamos a difuminar. Bueno, listo, terminamos. Ahora vamos a colocar un rubor en lo posible que tenga un tono o un color muy parecido al que ustedes aplicaron en los ojos. Ustedes pueden utilizar esto rosado, azul, morado y en caso de que utilicen estos colores donde no hay rubores, ni azules, ni morados, etcétera, pueden utilizar un naranja si se les va a ver espectacular. Listo. Ahora con lo que vamos a continuar rápidamente es nuestros ojitos. Vamos a utilizar el mismo color que veníamos utilizando antes, pero simplemente lo vamos a poner en nuestra parte de abajo y van a tratar de continuar con la línea que ven en el ojito. Algunas veces se le va uno la esponjita por el lado que no es o uno termina poniendo más de lo que debe en lugares donde no debe. Así que si se pueden dar cuenta, este se me fue un poco y no está muy bien difuminado arriba. En este momento vamos a arreglar eso. Vamos a continuar con los labios, pero no voy a colocar un naranja muy intenso, sino voy a colocar como un tono naranjita, pero más como un nude, por así decirlo. Esto no fue lo que dije hace dos segundos, pero encontré este, que no es tan fuerte, pero creo que lo voy a combinar con este, a ver qué sale. Creo que esto se va a ver bien. Tampoco intenso, pero voy a utilizar el segundo. Lo que vamos a buscar ahora es un lip gloss, un brillito que podemos aplicar en los labios y en nuestros ojitos. Yo voy a utilizar este lip gloss que es también un poquito naranjita, tiene como su tonalidad naranja. Ahora, lo que vamos a hacer es a pasar con el iluminador antes de pasar a los ojos porque siento que los ojitos es como la parte final para este look utilizar esta paleta que es de line Crime Highlight Opals y la vamos a aplicar con una de estas brochitas bien, bien puffis. obviamente tiene eh, iluminador de otros pero lo vamos a limpiar eso es fácil de solucionar, se limpia utilizar nuestro brillito en nuestros ojos eh, lo único que vamos a hacer y que les recomiendo es no lo vayan a deslizar sino simplemente con toquecitos para no correr absolutamente nada aplicar este setting spray que tiene mucho, mucho, mucho, mucho brillo Este es el look final del día de hoy Hicimos un wet look, un look como si estuviéramos en la playa, estuviéramos en verano Pues obviamente no podemos salir mucho en estos momentos pero lo importante es que mientras tanto lo pueden estar practicando en sus casas, mirar qué colores les gusta mucho más, con eso el día que salgamos lo, lo podemos disfrutar, lo podemos hacer, es súper rápido, nada del otro mundo. Y si ustedes también quieren saber cómo hicimos este look de wet hair, también se los voy a dejar aquí abajo en la descripción con el link del video porque les va a gustar muchísimo, así que corran a verlo, si quieren completar este look del día de hoy, espero que en verdad les haya gustado, yo me divertí muchísimo haciendo este look lo quería hacer hace mucho, mucho, mucho tiempo y en verdad me gustó cómo salió, no se les olvide visitarme en mi página, en Instagram y en mi Facebook, porque por allí también les voy a estar compartiendo las fotos videos diferentes que no ponga aquí en YouTube y las fotos de estos looks, así que estén pendientes porque por allá también les estaré muchas cositas nuevas. Por ahora les mando un besote gigante, gracias por haber estado en el video de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Chao!